¿Qué tal? Hola, Happy Monday, feliz comienzo de semana. Bueno, pues, ¿quieres comunicarte con tu pareja porque tienes alguna sospecha de que te es infiel y no sabes cómo planteárselo? Eh, ¿Crees que en algunas ocasiones te fallan las formas y que tienes la razón para expresar tus sentimientos y la decisión que estás tomando? ¿Estás convencido de que tienes la razón? Pero al momento de plantearlo... Todo se viene abajo y los resultados son completamente diferentes a los deseados. ¿Te ha pasado algún día? A mí sí. Bueno, pues este Happy Monday está buenísimo. Para ti que no me conoces, soy carlos Ornelas. Bienvenido, suscríbete, dame like y comparte. Muchas gracias. Adelante, comenzamos. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos al lío. Mira, son seis pasos. Rapidísimo. ¿Para qué? Pues para que tú tengas claridad, pidas respeto, marques límites. Y voy a tomar un ejemplo, el ejemplo del marido. Puede ser tu esposo, eh, puede ser tu jefe, tu hijo, tu suegra, tu hermana, tu hermano. Y con el ejemplo del marido vamos a hacer estos seis pasos. Yo sospecho de que me es infiel. Y antes de provocar un desastre... Voy a comenzar de una manera diferente a hacerlo. Paso número uno, voy a pedirle permiso para hablar. Eso no significa que yo le diga, oye, Manuel, tú y yo tenemos que hablar, porque eso ya lo cierra en banda, ¿sabes? A mí me daría pánico. ¿Por qué? Porque, uy, eh, ya va sobre mí, ¿no? El pedir permiso es buscar la situación apropiada, el horario apropiado, no es saliendo eh, de camino al trabajo, no es en las noches cuando ya tenemos ganas de descansar, Busca el momento apropiado, solo tú lo sabes, ¿vale? Pedir permiso y no comenzar con palabras tóxicas. ¿Qué palabras están prohibidas? El siempre, el todo, es que tú nunca, es que todo el tiempo. Ni es todo el tiempo, ni es nunca y no es siempre, ¿vale? Esas tres palabras, cariño, trata de evitarlas. Dos, agradece. Comienza... Además de pedir permiso, oye, ¿podemos darnos cinco minutos para hablar? ¿Te puedo comentar algo que, me, que no sé cómo encajarlo? ¿Me puedes dar unos minutos? Ya ahí ya le estoy dando mmm, respeto a su tiempo y a que decida si quiere o no hablar conmigo. Yo después voy a continuar agradeciendo. ¿Qué voy a agradecer o a reconocer todo lo positivo? Por ejemplo, eh, cariño, yo te agradezco que tengamos estos ocho años de relación, estos 15 años de matrimonio, me he sentido tal, tal, todo lo positivo. Tenemos hijos o no tenemos, tenemos, hemos logrado, hemos sido un buen equipo, sin tanto rollo. Ya describí todo lo positivo. Ahora voy a pedir, exactamente voy a describir la situación, voy a pedir eh, que él escuche la situación que a mí me incomoda y le voy a decir como tal, mira, yo me... Me doy cuenta que en las noches ya hay unas ya hay una hora que tú recibes mensajes y esto a mí me incomoda cariño sin palabras tóxicas yo no digo es que tú siempre estás mandando chateando en la... no simplemente esto está ocurriendo es una situación voy a describir la situación puedo agregar dos situaciones o tres situaciones es decir dando ejemplos el sábado pasado te fuiste solamente Describo, no le estoy diciendo es que tú siempre eres un borracho, solamente describo. Hay dos ocasiones, ya hubo dos sábados anteriores, que me dijiste que llegarías a las 8 para cenar y hacer tal plan en familia. Y bueno, esto quedó eh, quedó en la nada. ¿Por qué? Pues porque eh, no, nos, no, no, no llegaste a tiempo. Yo no le estoy ofendiendo, no estoy haciendo palabras... Eh, no lo estoy haciendo sentir mal con estas palabras que hacen más daño, ¿eh? Bueno, entonces, después de que yo le he pedido permiso, he comenzado con lo positivo, le he descrito la situación, ¿qué crees que debas hacer? Guardar un segundo de silencio y esperar a que la otra persona responda. Es muy importante no seguirnos de de golpe de tu y la otra persona es que ya le queremos hacer firmar el acuerdo y no hemos escuchado qué piensa, qué siente. Tenemos dos oídos y una boca, no te olvides. Y en esa proporción nos podemos comunicar y expresar nuestros sentimientos de manera asertiva, no quedar como una agresiva loca y no quedar como una tonta o no sentirme una tonta porque no digo las cosas que me molestan y no estoy pidiendo respeto hacia mis puntos de vista. Entonces, paso siguiente. El paso siguiente va a ser, escucharlo, va a ser un acuerdo concreto, una acción concreta. El siguiente ya va a ser... ¿Te parece bien que a las 10 de la noche o a las 9 de la noche sea el último momento para que tú respondas mensajes y él ya no se sienta perseguido, atado, asfixiado? ¿Te parece? Eso es un acuerdo, ¿eh? Yo te lo dejo a tu criterio. Digo, esa, esa, ese comportamiento eh, ya cada quien lo va a, a decidir y a cortar, ¿vale? Bueno, después de, de pedir ese comportamiento, estamos hablando del ejemplo del marido, después hacer el acuerdo. ¿Te parece bien, si es con el jefe, te parece bien que eh, los lunes y los miércoles nos eh, veamos después de comer y hacemos el recuento de los objetivos de la semana para conocer el estatus? Y así entonces ya eh, los viernes no nos vamos tan tarde. Con lo cual, tú y yo, pues, nos sentiremos mejor. Es otro ejemplo. ¿Te parece? Al final de estos pasos, que aparentemente son sencillos, te los estoy dando de corazón, porque al final de estos pasos, ¿sabes qué? Debemos agradecerle a la persona y cerrar positivamente. Aunque la otra persona esté así todavía, aunque no me haya firmado, aunque no lo haya aceptado, yo ya dejé y ya hice lo que de mí depende. Pedí respeto, pedí claridad, escuché, hice una pausa y entonces, ojalá te pueda resultar, comenzamos ¿eh? con... Poco a poco, practicando, vuelve a escuchar este video. Trata de adaptarlo hacia lo que más te preocupe de tu hijo, de tu jefe, de tu pareja. Y créeme, cariño, con todo, todo, todo mi corazón y mi sinceridad, esta es una parte medular de habilidades, de talleres de comunicación que se dan en empresas. Cómo comunicarte de manera asertiva, que no sea agresivo y que no sea pasivo. Bueno, te deseo un abrazo enorme. Eh, te deseo una linda semana, bueno más bien te envío un abrazo enorme, te deseo una linda semana, por favor suscríbete, aquí está mi foto, dale like esa manita y ojalá, ojalá lo puedas compartir con personas que pueden integrarse a este hermoso equipo, somos más, gracias por confiar en mí, ya somos más de 300 suscriptores a este gran equipo de Carla Ornelas, te mando un abrazo, aquí abajo te dejo la liga y algunos videos relacionados. ¿Vale? Con el tema. Bueno, feliz comienzo de semana. Dios.